Os voy a contar un comportamiento de unos. Ah, ¿que me lo acerque más. Vale. De unos pájaros, que son córvidos. ¿De acuerdo? Son cuervos, tienen. Eh, anatómicamente hablando, tienen el cerebro muy distinto al nuestro. Su estructura cerebral y, y del sistema nervioso es muy diferente a la nuestra. Sin embargo, tienen un comportamiento que te va a sonar. Hay unos córvidos en, en Norteamérica que, para llegar a su alimento, son capaces de eh, bueno, pues de fabricar un instrumento. Pero lo, lo gracioso no es eso, eso lo hacen muchos animales. Lo gracioso es que enseñan a sus crías a fabricar el instrumento. Y además, lo más gracioso es que depende de la zona de Norteamérica donde estés estudiando a esos córvidos, la forma de fabricación es distinta. Luego habría algo parecido a una cultura en esos córvidos. ¿Qué opinas? Que la conducta animal es muy compleja. ¿Y que qué entendemos, Olga, por...? Fabricación. Hay una evolución en la fabricación de esas herramientas. ¿Y qué entendemos por fabricación? Porque yo lo que veo eh, con respecto a la conducta animal y a la conducta humana, con frecuencia lo que encuentro son muchos antropomorfismos, ¿no? De hecho, se habla de conducta técnica. Yo no observo que los animales tengan una conducta técnica, aunque sí observo que tienen una conducta instrumental muy compleja. Por supuesto que los animales aprenden, aprenden por imitación. Y los animales aprenden y, y desarrollan todos sus instintos por aprendizaje. y algo que, nos, que, que el instinto requiere también de un aprendizaje. Y que las crías aprenden de los padres. Pues claro, los leones aprenden de sus padres a cazar. Y, tiene, y, y, y utilizan técnicas instintivas de caza grupales que se aprenden. Pero hay una evolución en, en ese uso de, de instrumentos. ¿Es una verdadera fabricación conforme a un, una causa final? Yo no termino de verlo, la verdad. ¿Hay una evolución en el uso, en esa supuesta cultura animal? No la veo, no no lo sé. Yo no veo nada, no, que no veo nada en la conducta animal que me permita inferir una conducta inteligente en el sentido estricto que utilizo la palabra inteligente como conocimiento abstracto. Sí, estoy de acuerdo que a lo mejor es simplemente determinista, pero entonces si estamos usando el determinismo en ese caso, ¿por qué no lo usamos en todos los casos? Entonces, o sea, yo tampoco lo sé, te lo pregunto para saber tu opinión. Tú no ves ahí una conducta técnica, simplemente una instrumental compleja. No veo la diferencia. En la creación de una… En la, lo, que ve, lo que veíamos antes, o sea, una conducta, una conducta técnica es la, la modificación de la materia conforme a una um, idea ejemplar que yo me formo, uh -huh. totalmente abstracta, en orden al cumplimiento de un fin de esa herramienta y, y la, la modificación es, es, es abierta, no es homogénea. Quiero decir, yo puedo modificarla. De hecho, las herramientas tienen distintas formas, ¿no? Claro, y la pueden, la cumplir, y pueden cumplir América, misma, y pueden cumplir la misma y pueden cumplir la misma finalidad. Pero esa, eso, ese conocimiento abstracto necesario para la fabricación de herramientas y, por lo tanto, para la, para la cultura, los animales no han desarrollado cultura. ¿Y nos podría ser un previo? A lo mejor si dejamos pasar muchos años, ¿eso se puede no sé. identificar como una cultura? No lo creo, no lo creo. Bueno, solo quería saber. Sí, sí, sí, sí, es lo que opino, que no lo creo. Que el único animal que tiene cultura es el hombre y, además, la necesita biológicamente, que eso es muy curioso. Sí, en eso estamos el, el bicho humano no se explica biológicamente incluso en su biología ¿no? wow. eh, bueno, eh, aprovecho porque a mí me había surgido un tema que creo que está un poco relacionado y comentar con respecto a lo que ha dicho Olga o algo que intuyo de lo que ha planteado Olga y es que en toda cuando se habla de genética hay dos variables que están ahí que creo que somos todos conscientes pero a veces no, nos acercamos una es la estadística Javier en algún momento lo ha comentado que al final toda la genética depende de la estadística y a veces eso no nos gusta porque efectivamente decir que va a pasar algo o no y no tener claro y ahí está pero otra es la variable temporal y eso es un poco lo que en la última parte de la charla a mí me ha venido a la cabeza y creo que Olga de alguna manera lo puede plantear en esta diferenciación que habéis hecho los dos en si la parte humana aparece antes o después y depende de la biología el hecho de que temporalmente lo que ha tardado el hombre, el ser humano en evolucionar es Inmenso, o sea, la línea temporal nunca la podemos dibujar. Cuando un profesor hace su dibujo de la línea temporal se nos olvida que es que no tendríamos pizarras para hacer la línea temporal real. Y que decir hasta qué punto otros seres vivos, por ejemplo, están en su inicio para llegar al nivel que nosotros hemos llegado ahora. Entonces, que a veces eh, no, ten, no, ha, no ha tenido tiempo suficiente para evolucionar como para poder decir que generan o no generan cultura, en este caso, o esta... Y nosotros, desde como, como ser vivo privilegiado, decimos, pues están años luz, pero es solo un problema de que de aquí a millones de años a lo mejor existen otros seres vivos con estas capacidades. Si puedo intervenir, yo creo sí, sí. que no. Vale, es decir, una opinión. Que... No sea... Sí, no, es una completamente opinable. Eh, yo no, no creo que es una cuestión temporal. O sea, es una cuestión que ocurran sucesos, o sea, no, no es un continuo, eso es, son hechos discretos. O sea, que ocurran sucesos discretos. Yo creo que hay un… Eh, no sé cuál es la causa, pero la, la, la, la consecuencia biológica es que hay una alteración en estructuras, eh, estructuras anatómicas en el cerebro y eh, distintos planes corporales. Eso ocurre porque hay una serie de genes homeóticos que, bueno, de repente se duplican y, eh, esa es y esa duplicación de genes homeóticos muchas veces es la causa de determinadas estructuras corporales. Entonces, mi argumento es que eso, que no es gradual, eso es drástico, o sea, a ver, ojo, drástico, en, el, en, la, en, el, en unidades de tiempo geológicas, por supuesto, ¿vale? Eh, para, a mi juicio, eso es causa suficiente para el comportamiento humano, para las características humanas de las que nos define Ángel, que me gusta conocimiento abstracto y operaciones psíquicas superiores. El, en los ejemplos que pone Olga, eh, vale, eh, vamos a… Hay, ¿Hay algunos comportamientos similares entre humanos y, y pájaros, o entre humanos y ratones, o entre humanos y otro animal? Pues sí que lo sabrá. Pero esa humanidad definida por Ángel, yo creo que es, a día de hoy, es bueno es exclusivamente humana y tendría que ocurrir eh, en, nuestra, en nuestro sistema procesos tan tajantes y tan drásticos como los que ocurrieron, ...en términos de, de movilización del genoma, por ejemplo, para dar lugar a esas estructuras... ...que existan en otros universos o en otros sitios del, del universo, por supuesto... ...pero aquí tendría que haber una variante ambiental, um, un cataclismo. Mi opinión, ¿eh? yo digo que no puede ser que O sea, mi, mi, mi, mi, mi, mi discusión o, o, o, o en lo que yo me contrapongo es que no es una cuestión de tiempo... O sea, ya pueden pasar 200.000 millones de años que si no ocurre un cataclismo ambiental, no vamos a no va a poder, no vamos a, hay que cambiar de baraja, ¿vale? No valen las mismas cartas, no, hay que cambiar de baraja, se deja de jugar al mus y jugamos al póker, ¿vale? Hola, hola, <ríe> a ver, yo, yo eh, quería plantear una, una, una pregunta, porque hablábamos de que mayor complejidad biológica, estructural y demás, eh, es lo que nos eh, da esa, esa diferenciación como seres diferentes privilegiados con eh, capacidad de hacer actos libres y todo lo que estamos hablando. Entonces, yo, la, es muy directa la pregunta, es verdad que somos la, los seres más complejos. No sé hasta qué punto la complejidad nuestra es tan, tan, tan superior a la de otros homínidos. No, lo desconozco, pero no creo que sea tan de, demasiada. Entonces, la pregunta es, imaginaros que nosotros, justamente por nuestros actos de libertad, acabemos extinguiéndonos, que al ritmo que vamos es muy posible que acabemos extinguiéndonos los primeros, de los, no, no sé si los primeros, pero en breve. Entonces, ¿creéis que habría posibilidad de que otro homínido llegase a desarrollar las capacidades que tenemos actualmente los, los humanos? Homínido, dice un primate. Claro. Eh, eh, hay diferencias muy grandes entre la corteza cerebral de, de, de primates y nosotros. Entonces, tendría que darse ese cambio al que, al que yo me refiero para que en algún momento surgiera esa evolutiva. Bueno, por ejemplo, y, Neandertal, es, Neandertal era, era, era diferente a nosotros, era menos complejo y sus actos eran menos complejos. Pero a eso me refiero, es, esa, esa complejidad... ¿Mayor se va adquiriendo con el tiempo, evolutivamente se adquiere mayor complejidad o no? Yo no creo que sea, con, las... el, yo no creo que sea con el tiempo, es por procesos concretos. O sea, tiene, tiene que haber algo, no tengo ni idea qué es, no sé qué cambio ambiental ha habido, ni tengo ni idea por qué se han duplicado una serie una serie de genes. Pues a lo mejor una, una mega infección vírica, y, y, y no la no hablo en broma. O sea, cada vez se está viendo que nuestro genoma está lleno de restos fósiles víricos. De hecho, un paper que ha salido en Nature hace nada, hace dos, dos semanas te dice que capacidades intelectuales se están asociando a la expresión de una proteína que es vírica, es, es la proteína GAG, y entonces activa la expresión de otro gen. Claro, esto me da pie a un poco lo que decíamos antes con hablar de la paleontología, que con tres dientes tenemos el, el padre, el madre y los niños jugando. Sí. Pues ¿no te parece que hacemos exactamente lo mismo nosotros con nuestro motego? Sí, pero nosotros, ¿sabes cuál es la diferencia? Un o sea, poco igual. ¿sabes cuál es la diferencia y, y en lo que yo discrepo con Ángel? Es co y precisamente es lo que he dicho al, al final, es cómo se evalúa eso. Porque si yo propongo esa hipótesis, y tú y tú mejor, quiero decir, nosotros lo sabemos mejor que nadie, sí, yo propongo la hipótesis, pero eso tiene que pasar por un montón de filtros hasta que es aceptado. ¿Que eso es 100% correcto? No, es 100% correcto, pero al menos, pero al menos, al menos está sometido a... ...tela de, de juicio, está sometido... ...y no además sometido de una manera amigable... ...sino que te van a dar por todos lados... ...lo que yo le pregunto a Ángel es... ...de qué manera evaluáis vosotros... ...vuestras hipótesis... ...y a mí lo de a causa de razón suficiente... ...pues me parece una cosa un poco una entelequia... Yo creo es que son diferentes metodologías... ...y, claro, y como me Y habéis mencionado... que eso, ...los dos métodos... ¿no? ...el deductivo sí, y el inductivo... ...quizá la lo lado. que nos falta es un tercer método... ...un método que nos permita justamente... O otra, o, ...otra metodología... ...para poder llegar a sacar conclusiones... ...desde un ámbito o el otro... ...para aquello que, que no llegamos desde ningún punto... ...porque yo creo que Ángel tenía razón... ...no llegamos a contestar la pregunta al completo... ...ni unos ni otros... ...y yo, yo me opinión es que es falta de método. Pero yo creo que ahí... ...mira, todos, tenemos, todos queremos saber, conocer la realidad... ...a, mí, a, a la pregunta que tú formulabas... Yo, ...yo en principio respondo negativo... ...porque hay una diferencia cualitativa... ...y que la mera cantidad... ...no explica las dif algunas diferencias cualitativas... ...este es el problema... El problema es un problema de metodología científica, aparte del uso reducido a la palabra ciencia para las ciencias positivas, ciencias naturales, ciencias en definitiva que estudian solo el aspecto material de la, de la realidad. No. Es un problema de metodología científica. Yo, yo afirmo que la filosofía es una ciencia que estudia la realidad por sus causas últimas, no por sus causas próximas, y la biología es una ciencia que estudia la, la realidad por sus causas próximas. Además, fíjate, un fenómeno, cualquier fenómeno, esto ya lo decía el viejo Aristóteles, ¿no?, cualquier fenómeno se explica por cuatro causas. ¿La causa final para qué? Los biólogos, a mí lo que más me sorprendió cuando hice el curso de biología es a, a mis profesores, que para explicar la biología siempre decían esto sirve, la membrana celular sirve para... Y digo, usted no puede decir eso. La causa final queda fuera de su método, usted no puede manejar la causa final. Sin embargo, no se puede entender un vivo sino en términos de causa final. La causa final no la contempla la ciencia positiva. La causa formal, ¿qué es? Tampoco la contempla la ciencia positiva. La causa material, sí, sí. La causa eficiente, sí, de hecho, si yo le pregunto, yo lo hago con mis chavales en clase, ¿qué es la vida? El que me responda a esta pregunta tiene sobresaliente en clase. No, le... y entonces me empiezan a describirme la vida. No, no que, no, que no le pido que me describa cómo se verifica la vida, sino qué es vivir, qué diferencia una piedra de un ser vivo. Es decir, estoy preguntando por la causa formal y esa causa formal es meta biológica es meta científica Y si pregunto cuál es la finalidad de la vida sobre la Tierra… Pues es una pregunta meta científica, es una pregunta propiamente filosófica. Cuando yo, el propio Monod, el gran Monod, ¿no? en su ensayo que muchos de vosotros habréis leído, El azar y la necesidad, se encuentra con este pedazo de problema. Dice, yo no puedo explicar los seres vivos sino en clave de proyecto, pero proyecto significa inteligencia. Y eso, por el postulado de objetividad de la ciencia, es que no puedo considerarlo. Luego he aquí el gran problema de la biología. Claro, es que es un problema metabiológico, es que la pregunta qué es la vida no es una pregunta biológica. Y por lo tanto, el método que yo eh, sigo para responder a esa pregunta es distinto del método biológico. Por eso, confundir esto, que es muy frecuente por otra parte, porque también forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociología. En el fondo, en el fondo, en el fondo, después del desarrollo espectacular de las ciencias del siglo XVI… A partir del siglo XVI con el método de Galileo, pues hemos conocido el siglo XIX, el gran siglo de la química, el siglo eh, los siglos de la física, el siglo XX, el siglo de la biología, el siglo XXI será el siglo de la neurología. Pensamos en el fondo, fondo, fondo, pensamos que la ciencia todo lo explica hoy, y si no lo explica hoy, lo explicará mañana. Y que la filosofía es el nombre de nuestra ignorancia científica, y no, la, la ciencia por por imperativo metodológico, nunca podrá responder ciertas preguntas, como la pregunta que es la vida. ¿Sí? Defíname la vida. No, no, no, no le pido que me la describa, sino que me la defina. ¿Qué es? Que responda a la pregunta. ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo se verifica? ¿Y cómo compruebas, cómo compruebas que esa definición es correcta? Pues con las únicas armas que tienes para el pensamiento racional, dejando, la razón, dejando que la razón se guíe por la evidencia. Luego vuelves a la evidencia. ¿Eh? Vuelves a la evidencia. Claro, vuelvo a la parto, evidencia. Parto, parto de un conocimiento verdadero a un razonamiento lógico, eh, lógicamente válido. La lógica no habla sobre la verdad o la falsedad de los enunciados. La lógica solo habla sobre la validez o la invalidez de los procedimientos. Luego, si no hay evidencia. Si ¿Sí hay una evidencia. ¿Sí, si hubo... no hay evidencia. Ah, si ¿sí no hay evidencia. Pero qué tipo... Eh, la, la evidencia no es solo una evidencia cuantificable, Javier. Di, dime una evidencia que no sea cuantificable. Mi madre me ama. Es cuantificable. No. El, el, el, el, sí. ¿Se puede? Se, sí. Bueno. No, yo tengo cuatro y no tengo cuatro. Mi madre me ama. Eso es una evidencia no cuantificable. Yo observo hechos que me permiten inferir una relación de, de, de, de benevolencia, una relación de, eso, de benevolencia de, de una persona hacia mí. Se puede. Si a esos hechos le llamo amor. Bien, esos hechos se puede saber si, si, si ocurren o si no ocurren, si ocurren muchas veces o pocas veces, luego es cuantificable. Hombre. ¿No Era un comentario sobre la marcha, digo que cuantificas la frecuencia del hecho, no la causa formal del hecho. Pero entonces, o sea, como, pero, representa... pero entonces cómo sabes que te ama, hombre, porque tengo otro, otra suerte de evidencia. Los hechos son expresión de no son no constituyen en sí el amor o sea, es una expresión que a ti te permite inferir no son, postre, que existe. ¿Es, es pues, que hay dos tipos de certeza, Javier? Javier, bueno. sí, ¿no? Estoy intentando llevar. No, no sí, por, o por, sea, pero... eh, es evidente que uno presiente siente que su madre se ha, que, que, que te ama. Pero si le empiezas a buscar, a darle vueltas, ¿por qué sabes que mi madre me ama? ¿Por qué sé yo que amo a mis hijos? Porque tendré que, que, tendré que tener una actitud hacia ellos con unos hechos que muestren ese amor. Porque yo te puedo decir, Ángel, te amo mogollón. Si no muestro, si no muestro eso, a lo mejor estoy mintiendo claro porque no hay porque no hay una Muy relación bien, de amor. pues ya está pues entonces donde voy, donde voy es que un poco mi, mi, mi, crítica, mi crítica no es hacia la filosofía ni muchísimo menos mi crítica es hacia justo el método en el método científico se nos evalúa y yo sigo sin tener una respuesta a cómo evalúa si me, él me dice la, la piedra no es vida porque ta, ta ta o qué es la vida me dice esto es la vida y me da una definición y mi pregunta es: ¿cómo evalúo que esa definición es correcta? Esa es la única pregunta. Ya, pero es que el método de evaluación es distinto. No, esperas es... que el método de evaluación no, no, sea yo igual. No, no, yo no espero casos. que sea igual. Digo que me des un método de evaluación. Es que yo. Vamos, entramos yo te, en bucle. De, de, ¿No? O sea, el no, de, no yo te digo suficiente. mi método de evaluación. ¿Cuál es tu método de evaluación? Pues da, dar una definición donde quepan todos los individuos. Eh, Vale, luego te estás... ¿Qué es lo que diferencia un ser inerte de un ser vivo? Pues yo te lo digo muy fácil. Todos están sometidos a movimiento. El universo entero está sometido a movimiento. Unos son movidos por fuerzas externas y en otros el movimiento surge del, del, del, de ese ser. Y no me refiero a movimiento local, ¿eh? me refiero a, a todo el movimiento que parte del vivo y revierte sobre él, haciéndole permanecer en la existencia, es decir, todas las operaciones necesarias para que se dé de la vida. Las piedras son movidas, los vivos se mueven a sí mismos. Definición de vida. Vita in motu. Automoción. Los únicos seres del universo que se mueven a sí mismos son los vivos. Bueno, pero ahí hasta tendrías un dilema. Con... ¿Eh? Podrías tener un dilema con las personas que están en estado vegetativo permanente. No, porque no. ¿Cómo, ¿Cómo entra la definición? Se mueve. ¿Automo automoción, quiero decir, esto, esto es movido por fuerzas externas. La respiración. Bueno, pero hay personas en estado vegetativo permanente que están enganchadas. Pero es que no rutinas. existe la quietud absoluta. Quiero decir, ahora mismo no, no, señor. Bueno, no. Las, los, los átomos de este, de este micrófono están vibrando. Pero, no, pero donde voy, donde voy es que no. O sea, el ejemplo me parece bueno para decir que el método, entiendo yo, el método de la filosofía, entonces es buscar en la definición que englobe todo lo que quieres definir claro, si encuentras la una excepción entonces el método te, te el método la filosofía te en, a ti mismo ese sería el método entiendo lo que dice Saray. O sea creo que Sarai me está diciendo mira nosotros evaluamos o el método filosófico evalúa no, la bondad yo, la bondad de su no que no sé si es verdad claro. o no pero el método filosófico evalúa la, la, la bondad de sus teorías siempre y cuando no aparezca una excepción a esa, a ese postulado en el momento que aparece una excepción a ese postulado ya no es válido no es así sea, o no eso es lo que hacéis en okay. filosofía no lo sé es que, ¿sabéis lo que me parece? que También, claro. ¿verdad? No, eh, yo os digo, como está preguntando, porque si no se pierde, no podemos perderlo. No, podemos digo que mate. eso es el falsacionismo y Popper que eso también pasa en ciencia. O sea, no, no es... Claro, o sea, pues ya está. Pero es que acepto eso no constituye el razón? método, es una no, herramienta perdón. del método. Es que no te he oído. Quiero decir que el falsacionismo no es el método, es una herramienta del método. El método racional no es empírico. Quiero decir, el principio de razón suficiente que comentaba Ángel por sintetizarlo mucho. Es decir, tú tienes que contrastar si la teoría, la hipótesis, que la fórmula que estás haciendo responde a las exigencias del fenómeno que estás observando. Sí. No si lo puedes cuantificar o no, que es eso es lo que tiene que hacer el científico en su área. Es decir, si no, la explicación que yo estoy dando da razón suficiente de que esto sea así y esta sea la causa, sí o no. O sea, tienen que tener satisfacción la explicación que das, aparte de coherencia lógica y, de, eh, y por lo tanto, de atender a todos los principios necesarios para que sea eh, esa la explicación. Entonces, Ahí es verdad que si hay algo que no has explicado, pues falla, ¿sí? pero porque no lo has elaborado bien. Entonces tendrás que exigir de nuevo tu rigor intelectual vale. para volver a formalizar esa explicación. Vale, si sí es lo único que preguntaba, ¿cómo, cómo, cómo evalúa la, la filosofía sus postulados? Eh, yo mi pregunta iba un poco dirigida hacia las realidades metamateriales o inmateriales. Y es que eh, si yo, por ejemplo, voy a la pizarra, pinto un número 2 y me voy, y viene cualquiera de vosotros y si lo mira vas a ver que eso es un número dos, y para él va a significar algo. Pero ¿dónde reside realmente esa, esa realidad metamaterial? O sea, ¿La realidad metamaterial puede salir fuera del ser humano? Porque entonces me refiero, porque si no, el principio de razón suficiente puede ser principio si no hay ser humano. No entiendo, no entiendo. La, la sí, realidad o sea, del concepto, ¿no? De, de un número. O sea, el número dos en sí mismo materialmente... En una pizarra, el número 2 no es nada más que una tinta que se ha secado y está. Claro, evidente. Entonces, él, eso esa no tinta, el número, con eso ese es número, un, en sí mismo lo tiene eso es una un realidad metamaterial. Es un signo a, a partir del cual referimos una realidad. Es signo para quien lo conoce. Sí, es un signo no con... simplemente es materia. Claro, es un signo convencional. La realidad metamaterial, la realidad metamaterial o es como se diga, o inmaterial, puede trascender al propio ser humano. Sí, claro. ¿Cómo? Porque el ser humano no es... ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo, cómo Me refiero, puede trascender? Sí. ¿Algo puede tener eh, una realidad metamaterial si no es para el hombre en sí mismo? ¿Algo puede tener una realidad metamaterial. Claro, es el ejemplo que he puesto. El número dos para mí tiene un significado, tiene una, tiene una realidad que no es material. Si yo pinto el número dos, tiene una realidad que no es material, porque tiene un significado para mí. Pero, lo tiene, puedo, pero y... ¿no lo tiene en sí mismo? Claro, es lo que pregunto. Eso. El número 2 pintado en la pizarra no lo tiene en sí mismo. O sea, lo que es la grafía del número es distinto del concepto de 2. Claro. Pero ese número tiene sentido porque en mí tiene sentido, no porque en sí mismo la grafía tenga sentido. La grafía no, pero lo que, es, que refiere esa grafía sí tiene sentido, que hay dos patos en un estanque y no hay tres. Pero entonces, en, o sea, ¿dónde reside? En la, la realidad. realidad. Lo que no, era mi pregunta. Nada es más. que el número que es... Oh. El número no es nada. Hombre, claro que es. El número es mirar la realidad y abstraer de la realidad claro, la, can entonces, la, can la cantidad. O sea, la realidad es una. Esto, pero entonces, ¿en quién reside el significado no es en el número sino en mi capacidad de asociar algo material a un significado abstracto? Claro, esa es la capacidad que tiene el lenguaje humano. Pero entonces, el, la pregunta es, ¿no reside en él sino en mí? Pero la realidad que tú nombras sí está, sí está fuera de ti. A ver, me, me explico. No, no, me, no sé sí. si te entiendo. La realidad es una, ¿verdad? Una unidad. Yo conozco la… El número es una abstracción, o sea, el número es fruto de, de una abstracción, pero yo abstraigo de la realidad, aquello que la realidad tiene de, de cantidad. La matemática no considera la cualidad, considera solo la cantidad, ¿vale? Pero la cantidad es real, sí. Y está ahí con independencia de los números que yo utilice para nombrarla. Creo, ¿no? Pienso. Sí, la cantidad sí, pero no, no la pero materialmente no es nada. La can... El número pintado materialmente son moléculas que están ahí. Claro, el número sí, pero lo que significa no. No, a ver, Ángel, más fácil. O sea, el número no son moléculas. Claro, las moléculas son moléculas. El número es la expresión de un sujeto que ha hecho una abstracción y tal. O sea, es que no puedes fraccionar las moléculas del número y estarte refiriendo a las moléculas como número, porque entonces eh, hay algo que no va. Claro, o sea, la realidad del número es que es fruto de un acto inteligente de un sujeto que lo expresa de una determinada manera. Es todo, no solo... Que la realidad del número es ser la expresión de un concepto abstracto que ha elaborado una persona. Es todo eso. Claro. Entonces la pregunta es: si tiene que ir en conjunto, si una abstracción. En ese caso, porque la naturaleza del número es esa. Sí, pero la pregunta es: igual lo he pensado. Si la abstracción tiene que ir asociado al ente que abstrae, ¿no? A ver, sigue. sí. ¿Cómo es posible que preceda.? la abstracción como principio de razón suficiente para ser humano o sea, es que no, no es un preceder o un anteceder o sea, fíjate qué interesante el hombre es capaz de crear un lenguaje que crea un lenguaje que es la matemática para expresar aquello que quiere comprender que es la realidad entonces eh, la, el, el grafismo de la matemática no es en sí la matemática Sino, sino es el medio por el cual expresamos el conocimiento válido de la realidad, que es lo que utilizan actualmente y lo que se utiliza en la base de la ciencia. Pero es algo inventado, pero no es el grafismo. Entonces, simplemente es un medio creado por el hombre para intentar entender eso que está más allá, que, que es la realidad. No, simplemente, o sea, digo que no, yo no le veo más, más complicación. Entonces, separar el grafismo del concepto... Pues el grafismo, claro, es el, el grafismo, es, es la pizarra, es el número, es la raíz cuadrada, que en sí no es nada. no, pero yo creo que Diego no, no, no se refiere no se refiere al grafismo. Creo que, corrígeme, o sea, te refieres a la inmaterialidad de ese significado. O sea, esa esa o sea, el significado está porque hay un hombre que lo interpreta. Si Ángel está diciendo que hay un momento durante el desarrollo evolutivo que se, se le imbuye de humanidad a ese conjunto de células y a partir de entonces se capaz de, de ser humano en términos de acto libre y, op y operaciones psíquicas superiores, él, él lo que dice es que si no hay hombre no existe esa meta eh, oh, o no, meta Metamateria. Ah, meta que, que si no hay hombre no hay conceptos. Eso es. Luego el concepto no tiene un valor por sí mismo. Mucha pregunta. Mucha pregunta. Fantástico, Los es, virus lo que... cuando están fuera de una célula son el, un filete, son proteínas que, perdón, y perdón, ácidos perdón. nucleicos. Los virus no. cuando están fuera de la célula son un filete, ¿vale? Proteínas, ácidos nucleicos y alguno lleva algún lípido y ya está. Entonces, ¿son vivos o no son vivos? No, no me entero, no me entero, perdón. Repito, los, he, hemos vuelto a los virus. Hemos y, vuelto a los vivos, venga. Sí, y me ha parecido entender que vosotros los consideráis vivos, ¿vale? Es una controversia que siempre está abierta en la actualidad, mmm, que yo sepa se les considera que no son vivos, pero bueno, en cualquier caso es una controversia que siempre tiene ahí por donde, por donde discutir, ¿no? Entonces, mmm, si yo me fijo en lo que es un virus... Pues si yo cojo un virus que esté ahora mismo sobre esta mesa, son proteínas, son ácidos nucleicos, alguno a lo mejor tiene algún lípido, para mí eso es un filete, que son proteínas, son ácidos nucleicos y alguno tiene algún lípido. Entonces, el filete el filete, yo tengo claro que no es vivo. ¿El virus cuando está en la mesa es un ser vivo? Yo no sé si los virus son seres vivos. Todo parece indicar, la gente dice que no, actualmente no. Uh -huh. Pues no es un ser vivo. ¿Y qué, qué problema hay? Es que no, no veo el pues problema, que, Olga. El problema es que realmente el virus no es un filete, porque cuando yo ah, pues tomo claro, el filete pero, pero no me ta... pasa lo mismo que si me cojo el virus de la gripe. Pues evidente. Y, y, y eso que encuentras en el filete y en el virus también lo, lo encuentras en mí. Yo no soy ni un virus ni un filete. Entonces la pregunta es si el virus y el filete tienen la misma composición, pero no son los mismos lo que me produce cuando yo lo tomo, ¿qué diferencia hay entre ah, justo ellos? eso. La complejidad, la organización, la, la, la organización, estructura. La, la causa la, la, la causa bueno, formal. La, la complejidad, el ácido nucleico es lo mismo en el virus en el filete. tú pregúntate, ¿en virtud de qué la materia está organizada en un determinado o, organismo de una determinada manera? Y en todos los individuos de esa especie, de esa determinada manera. ¿En virtud de qué? No lo sé. ¿En virtud de qué? Pues esa es la pregunta. De, de el no, eso, eso es la causa material próxima. ¿Y en virtud de qué te puedo preguntar yo, el genoma está en, en una especie organizado de esa manera y no de otra? Así puedo ir hasta, hasta, hasta la célula primigenia. No, sí. entonces voy hasta la causa formal. Es que, llega, es que esa pregunta llega un momento en que la biología no me va a poder responder. Pues respóndamela tú, ¿cuál es? ¿Y la causa de la causa formal? Dices, no, es que ese es el inicio, macho. Eso es, eso es jugar con un comodín. No, no, la causa, la causa, que a mí me explica una determinada organización de la materia en un vivo ¿Cuál? concreto es la causa formal. Bien, y bien. ¿Y cuál es la ¿Y causa, causa formal? La causa, entonces, ¿Y la causa de la causa formal? Ha llegado a ser sería la causa eficiente por el cual bien, ese individuo bien, ha y así podemos hasta el infinito. Ah, hasta el infinito, ¿no? Me refiero Pero hasta que, una primera causa del universo. Bueno, yo creo que al final es ¿cuál es la causa? ¿Tú crees que es una? Eh, yo creo que hay una causa material, no, ¿no yo creo que no? Yo creo que hay cuatro causas, insisto, y me parece que es muy, muy muy legítimo el pensamiento. Una causa final, es decir, el para qué existen los seres vivos. ¿Para qué? Para nada. Porque, para nada, qué, ¿Por para qué? Para nada. tiene que haber una o sea, causa? Mis, claro, mis, mis alumnos dicen, ¿y para qué se puede perder tanta energía con la mitocondria? o para qué existe tanto ADN que realmente no codifica que, que no codifica, pero para qué? Pues probablemente para nada, pero funciona. O sea, ¿funcionamos pero, así? Pero no es una pregunta legítima preguntarse... Sí, sí no, es súper legítimo. ¿Por la finalidad de la vida? Legítimo es absolutamente claro. legítimo. ¿Y por ah, y ¿y ¿y qué una, tiene que haber una finalidad? Absolutamente legítimo. Pero es una pregunta, es una pregunta además que el hombre ¿Y se hay, formula. ¿Y? Claro, y, y, y una respuesta mía, que es de Javier Sierra, es que no hay finalidad. Vale, pues ya está. <risa> <risa> <risa> no, hablo en serio, o sea, no estoy hablando en broma. No, no, o sea, sí, por supuesto, dices, no, no hay finalidad. ¿No porque... hay finalidad? vale. No que, que es completamente discutible, que por supuestísimo, pero esa es mi interpretación de la vida. Lo que pasa es que cuando yo observo la y vida… además tengo tres hijos, por favor, que nadie me despida de aquí. <risa> o sea, pero pero esa, esa afirmación que haces, Javier, es una afirmación filosófica, no es una afirmación biológica. Completamente. Vale, entonces habrá que intentar pero, verificar… Pero por eso, por eso digo que es mía, por eso no digo que es una teoría, ni que es un postulado, ni que es una definición. Claro, pero digo que no. Pero es que la filosofía no opina, la filosofía dice que algo es así. La filosofía se pregunta, ¿hay una finalidad en, en, en, claro. en la biosfera? Bien, y busca respuestas. Y, busca, y, y propone razones. Y perdona, y propone ah, respuestas. Y propone claro, respuestas. varias bien, respuestas. Pues, muy bien, pero, contrapuestas, pero, muchas pero con un, digamos, con el mismo, evidentemente, el mismo nivel in intelectual y con los mismos objetivos que cualquier otra que cualquier otra ciencia, es decir, explicar la realidad. Sí. Yo, con esta respuesta que doy, no, no intento explicar la realidad. Bueno, miento, intento sí, intento explicar la realidad. Javier Sierra intenta explicar la realidad. No intento explicar, no, no intento decir, oye no es para nada. Yo creo que no es para nada, pero no tengo ninguna prueba fehaciente que me, pueda, eh, que, es que que me esa, pueda decir que tengo razón o no. Lo que pasa es que, ¿qué tipo de prueba buscas tú para la afirmación de que la vida no tiene sentido? No eh, tiene me gustaría encontrar una prueba, pero re, realmente es que ya, fíjate, ni siquiera me planteo eso ya. O sea, no, no, hablo en serio. Creo que son preguntas completamente legítimas, pero quizás debido a la incapacidad de encontrar esa respuesta... Pues entonces ya no me la planteo. Llámalo comodidad. Bien. O sea, pero lo que está claro es que la respuesta es más o menos verdadera si, si eres, cuando la verificas en la realidad, concuerda más o menos con lo que con lo que hay en la realidad. Perfecto, creo que sí, vamos. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, ambas hipótesis, entiendo que partan de una observación de la realidad, sí. ¿sí? que luego hay que verificar sí. si eso, qué consecuencias prácticas tiene también eso, ¿no? Entiendo. Sí, vamos, sí, sí. O sea, que hay que verificarlo. Entonces, ¿cómo yo digo cómo, que en la vida que, que no hay finalidad? ¿Cómo demuestro eso? No, no, no, no puedo demostrar. Pero, ni que pero por sí, ejemplo, ni que no. por ejemplo, cuando ves un ser vivo, ves que hay finalidad. Es decir, que, que se mueve por una finalidad. supervivencia. Pero es una sí. finalidad, ¿no? Hombre, no tiende a sobrevivir. Es la finalidad del ser vivo, ¿no? De hecho, cuando estudiamos biología, estudiamos dos finalidades fundamentalmente de los vivos, ¿no? Es la supervivencia y de, de, del propio individuo y de la especie. Y o sea, sí, esa es otra pregunta ¿no? que hago. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hace en mí que quiera sobrevivir? Esa es una pregunta que me hago o sea, y, y sin bromas también. Sí, pero, pero lo, que sí, o sea, lo que sí podemos afirmar de manera sí, pero, un de un... manera contundente, ¿no? Sí. Lo que podemos afirmar de manera contundente es que cuando observamos la realidad vemos que hay unos determinados seres que se mueven por una finalidad. Sí. Entonces, Evidentemente es un algo que hay que tener en cuenta a la hora de preguntarnos si, si esto tiene una finalidad o no lo tiene. Si hay seres que tienen una finalidad, si tú afirmas que, que no hay una finalidad detrás de nada, hay una cierta incoherencia, ¿no? Porque afirmar que no existe una finalidad cuando hay seres que sí la tienen, ¿no? Es es un es Maite. Bueno, no sé si desde la psicología. Solo es que tú dices, que ahora se me ha olvidado con tanto estrés con el micro. La pregunta era, ¿qué hace en mí preguntarme que hay una finalidad? Bueno, a lo mejor... No, eso, no, eso es una... no la pregunta era ¿qué hace, qué, hace, que qué hace en mí que quiera sobrevivir. Pues es que a lo mejor eso tiene que ver con esos cambios cualitativos evolutivos que no sí. se observan de otra... Sí, y no, que están hablando sí. de una realidad más allá de la realidad conocida o material, que dices tú? O, o no... O, o no, pero no, el caso es o sea, que hay cuando voy, tú buscas. O sea, hay, hay un hecho, o sea, el, el hecho real es que yo quiero sobrevivir. Entonces, yo me, con esa capacidad de abstracción digo, ¿por qué quiero sobrevivir? O sea, ¿por qué no cojo y me, me muero? Entonces, mi, mi contestación a eso sería, no sé por qué, pero lo que está claro es que tengo un sistema complejo, tengo un sistema suficientemente complejo que, a, que me está haciendo hacer eso. ¿Para qué? ¿Con qué beneficio? ¿Con qué objeto sobrevivir no eres... si no nos morimos? Pero, pero no, no eres no tengo tú ni idea. el que quiere sobrevivir, Javier. ¿Perdón? ¿No eres tú el que quiere sobrevivir? Sí, soy yo. Pero no es un sistema. ¿O yo, mis genes? Gen... Sí, no, pero yo, Blade Runner al final. O sea, que no, no quiero llegar a él. Pero, ¿no? ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? No, pero en serio, ¿cuál es la diferencia? Hablo del primero, no he visto el segundo. En el primero, la, eh, la replicante, digamos que se desenchufa y desaparece. Eso es morirse. Y es una replicante. Claro, yo creo que esta pregunta que tú te haces está llevando justamente a lo que estábamos comentando antes. Estás pasando de la parte biológica a la parte metabológica que te decía Ángel. el que tú te preguntes por eso, eso ya es la, la evidencia de que hay, hay, hay en ti una parte que no es biológica, que te hace hacerte unas preguntas que con los métodos biológicos nunca vas, nunca vas a ser capaz de responder. Eso, bueno, y la finalidad en la naturaleza existe, vamos, desde empezando por los virus... Que tanto hemos mencionado, los virus para mí no son seres vivos. Tienen capacidad replicativa sí. utilizando la maquinaria de seres vivos. Sí. Eso es distinto. ¿Y por qué existe? ¿Cuál es su finalidad? Pues posiblemente permitir la variabilidad genética desde, desde el resto pero de, eso de no microorganismos. Es una al una resto finalidad. de. Ser... O sea, no están oye, ahí o, o, oye, oye, eso oye, es una para... eso es una consecuencia. Oye, ha pasado eso, pero no, no es una no, finalidad. No, están no, no, para eso pues, ah, no, no ¿ha lo, pues eso. puede ser porque sino porque están ellos por sí mismos no tienen capacidad de dividirse como tiene el resto de seres vivos entonces quizás su finalidad sea como Ideal, una, una herramienta que permite variabilidad genética para, para implementar nada. y como que para no nada. para implementar la complejidad de los, los restos de seres vivos son cosas que es lo que, que te permite pasado. una evolución no cosas que siguen pasando han pasado, no para o sea, el eh, virus no está para que yo tenga más complejidad genética lo que ha pasado bueno, es que estando el virus yo tengo más complejidad genética bueno eso Ese es, un, es mi argumento vale. Eso, eso, eso, eso es debatible, claro, pero, pero igual que te digo eso, o sea, ¿por la finalidad de las bacterias? Si no hubiera bacterias, nosotros no estábamos aquí. Pues ya está. Entonces, ¿cuál es la finalidad de es que no, que no hay finalidad. Pero, o sí. O oh, sí, ha no habido una había... finalidad que, de hecho, te, el espacio... Si ¿Cuál miras, es la finalidad? Si tú, miras, si tú lo miras en el tiempo, cronológicamente, nosotros hemos, ante, hemos aparecido antes de ayer en comparación con la cantidad de millones de años que llevan existiendo los microorganismos. Sí. ¿Por qué eso ha sido así? Porque a lo mejor hay una finalidad en que hay que ir adaptando el hábitat del medio natural para que haya podido aparecer nuevas especies hasta que ha aparecido el hombre. Es que, yo creo que Esa es mi opinión. Es que mi opinión también, bueno. es que la evolución no es finalista. Claro. Esa es mi opinión. Discutible. Discutible. Es una opinión... Bueno, pero, pero simplemente, no es una afirmación filosófica, no es una afirmación científica. Es que, ah, no. sí, es, es, es. Es que lo mío es una opinión, nada más. Pero es, una, es que el es tema una de la finalidad, filosófica. es que a veces si tenemos te también finalidad con intencionalidad. Decir, y que, obviamente, nunca vamos a... Tener vale. todas las cartas ahí, para conocer estoy de acuerdo. la y finalidad. No, sé, no te sabría quizás definir bien sí, la, la diferencia entre intencionalidad y, y finalidad. Y es verdad sí. que muchas cosas, es decir, puesto que ha sucedido así, podemos ver una lógica final o, o atribuirla, que a veces pues, no lo sabemos. O sea, vale, pero bien. Yo iba a través de lo de la... Es que me había quedado con tu pregunta, lo de ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Pero es que tu pregunta ya pone todos los términos en, en juego. Dice, ¿qué es lo que hace que yo quiera sobrevivir? No dice, ¿qué es lo que hace que yo sobreviva? No. O sea, ¿qué es lo que hace que, que, que yo quiera qui sobrevivir? ¿eh? ¿Qué no hace que, que yo quiera sobrevivir? O sea, ahí estás poniendo en juego muchos más elementos de los que entra en una explicación científica. O sea, una causa, un acto volitivo tú, tuyo que va más allá de la mera supervivencia Biológica. Entonces, poner en, o sea, poner en juego todos esos elementos mmm, implica una complejidad que, salido, eh, que va más allá de un método de verificación estricto. Pero bueno, habrá habrá que encontrar la manera de verificar sí. eso. Sí, ¿no? No, sin duda. Sí, sí. ¿Es, ¿Esta niña que le quiten los, los, los cuervos los pájaros de su casa? Sí. Vale, yo quería preguntar hasta qué punto lo de si me suicido o no me suicido es volitivo, porque vamos a volver al Prozac. La gente que tiene un problema, una enfermedad y que no tiene serotonina, es decir, que no tiene una molécula neurotransmisora, eh, lo único que puede pensar es en suicidarse. Y sin embargo, tú le das Prozac, eliminas de ahí esa serotonina en exceso y ya no quiere, ya no quiere suicidarse. Es lo que ha dicho. Entonces. Sarai, Sarai, que te revuelves un de Prozac. <risa> Y no funciona. ¿eh? Hay la psicología, lo que confirma en sí. los casos que aparecen es sí. que el Prozac solo no cura, por así decir. El Prozac solo no, no hace que la persona. Existen personas que se suicidan que están medicadas. Otra cosa es que a corto plazo, o sea, que sí que veamos un efecto positivo del Prozac de ayer para hoy o para dentro de una semana. O para, pero si tú continúas en la línea del tiempo de esa persona, no, no es no no tiene efecto. No. Con lo cual, no no no biológicamente no estás solucionando. Pero no estoy de acuerdo. Que... No, quiero decir, perdona, perdona, perdona. No, perdona un segundito. ¿Tú has su comportamiento? Sí. ¿Pero y por qué, ¿Y por qué? a la.? No es solo volitivo. A ver, tú eliminas la causa física inmediata de una tendencia, que es asumida por la persona volitivamente. Pero, claro, tú le quitas ese deseo, ya no lo asume. O sí, que es lo que hay, Es decir, es un punto, es uno de más de los elementos que intervienen. Claro, o sea, de entrada le has quitado el... Sí, pero como tantos otros factores. No, y de hecho no todas las personas funcionan, solo funciona. Y además, ¿por qué esa persona tiene esa, esa ese déficit biológico? Si lo podemos generar ese déficit biológico a base de conductas que dejamos de hacer. O sea, porque la pregunta siempre es... Parece que la, en depresión lo que hay es una, un déficit en serotonina... De, de, o, de recaptador de serotonina. De, del recaptador de serotonina. A lo mejor esa persona lo que dejó es de hacer determinados actos y empezó a tener déficit de... O depresión. al revés. O si no se sabe. claro. O lo, o sea, lo que es es muchas veces pasa es... Cambiando los actos vuelves a tener serotonina. Cam no, no, hablo en serio. Claro. O sea, cambiando tu... Es que lo que hace la terapia claro, psicológica... Pero no es... Lo que hace la terapia de conductual es no solo la conducta como una… a ver, eh, eh, eh, hablando desde, desde, desde mi lado, vale, que aquí no, no, no quiero dar lecciones de nada, pero, pero eh, lo que sí que se ha visto es cuando la gente entra en, entra en, en, en, en terapias conductuales exclusivamente, dicen, ah, es que es la conducta, no? diga mire, es evidente la conducta, pero la conducta, al cambiar la conducta, cambio la fisiología. Pero, y y al cambiar qué? la fisiología, cambio mi tendencia a suicidarme. Y la conducta puede modificarse en base a lo que yo creo que es la vida. ¿Para qué? Yo puedo pensar, no, yo estaba diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no me quiero suicidar? ¿Para qué? Y resulta que el hecho de que yo piense que la vida tiene un sentido o no lo tiene, puede hacer que yo me levante o haga X comportamiento o no haga ese otro. Y eso afecta a mi cerebro. O, no, no, hay, no, no, el punto intermedio sería, yo pienso para qué... Para qué, o sea, para qué cambio mi cambio mi versión de para qué tengo más serotonina con lo cual cambio mi comportamiento no a ver ¿Cómo? Si es, es, es, es, es darle la vuelta a lo mismo o sea, es que es el eterno bucle o sea evidentemente evidentemente la, claro al final ¿qué es lo que es? lo que no podemos hacer es separar es decir entonces es decir miren el hombre es materia y es y es algo que es, que va más allá de la materia, entonces no nos demos, no nos compliquemos más la existencia. Entonces, entonces, un para qué puede modificar la biología y la biología modificada a lo mejor me hace repensar mi para qué. Perfecto. Pero, pero, es decir, no podemos mezclar lo material con lo inmaterial. Es Decir, más aún. ¿Pero cuál es la diferencia? Hombre, ¿cómo? cuál es la diferencia? Pues, pues claro que hay una diferencia. Y vuelvo a la conversación. A lo mejor llevamos inmaterial porque no somos capaces de, de entender bien la materia. A lo mejor lo inmaterial claro. es material. Sí, sí, pero hay entonces una. Hay no una... Es, entonces no es inmaterial. ¿Cla claro, a lo mejor no hay nada inmaterial. Es posible. Ya está. No, no, no, y, y, y, Claro, pero, no, pero fíjate que al final, al final la pregunta que tú el tiempo nos. A la que llegamos todo el tiempo. Al final es un cuestionamiento filosófico, a un cuestionamiento de sentido. Entonces, y lo que palpamos habitualmente, y ahí tenemos una evidencia que podría ser un, un universal, es que la, la presión de la biología no es suficiente, ni siquiera en un campo de concentración. O sea, la presión de, que, que nos puede ejercer el hombre, descubrimos en todo hombre una sed inagotable que, que va más allá. Que puedo explicar pero, y, y que digo, ah, pues es que es para que la, la especie sobreviva, para que se… Sí, pero esa sed está ahí. Entonces, al final, lo que estamos todo el tiempo diciendo es hay que diferenciar entre causas próximas y causas últimas. La causa última no la tenemos resuelta, mucho menos el cómo de la causa última. Pero no porque no lo tengamos resuelto debemos concluir no hay causa última, simplemente es ignorancia de causas próximas. Esa es, para mí ahí está la falacia. Entendemos. Yo creo que no es una falacia, pero estoy completamente de acuerdo en... en, en... En eso, o sea, en que no conocemos la causa última, ya está. No es una falacia atribuirla a causas próximas. Creo que no, pero estoy completamente de acuerdo... Yo, en, en el momento que dices estoy de acuerdo en que no conocemos la causa última, estás, estás diciendo que hay una causa última aunque no la conozca, ¿entiendes la cuestión? Es cuestión Entonces, terminológica, yo creo. No, no, no, no, no, no solo terminológica, no solo terminológica porque al final... El, el, el sentido, las causas últimas están, aunque no, aunque las desconozca. De hecho, decir fíjate qué falacia, falacia sería decir, porque lo desconozco puedo decir que no está. Eso sí sería una gran falacia. Es decir De hecho, lo vemos en la ciencia todo el tiempo, estamos redescubriendo. Y al cosas. revés, porque lo desconozco puedo decir que está, que es otra falacia, ¿no? No, no, no, no, no. Porque no, aquí el, el hecho de que esté no es el desconocimiento, es que está. O sea, hay una evidencia de que hay una causa última. Y que en no, todos... no, no veo la evidencia por ningún lado. O sea, quiero si decir, me refiero, hay una, ca... perdón, perdón, perdón. Hay una evidencia de una causa última, pero esa causa última no tiene por qué ser algo inmaterial, espiritual o como lo quieras llamar. Puede ser. Puede, o puede, o ser, puede, o puede ser, no ser o puede no ser. O puede no ser. Pero hay una causa última. Entonces, la distinción entre… entre el, porque… El problema es creer que, todo, que, que todo, todo, el medio de la cuestión está en el proceso. Y nosotros, la ciencia al final, lo que intenta averiguar es el proceso del aquí y ahora de lo que tenemos. Es decir, y, pero, pero, hay un antes y hay, o sea, hay, una causa primera y hay una causa última. Y hay un, decir, todo nos lleva a pensar, es decir que cuando, cuando él cuando él hablaba de las cuatro causas que creo que a lo mejor es el punto que nos falta de conexión, es decir es que hay un sentido. Decir, y hay un porqué esto no es claro tú puedes decir bueno pues esto es fruto eh, esto es fruto de un azar se me queda cojo y al final todos vemos que se nos queda cojo o sea decir todo se ah, queda cojo bueno pues eh, pero, el, el, pero el azar se queda cojo pero la causa final se queda coja no, no se queda desconocida que no coja pero se queda cierta algo más tiene que haber eso es, eso no, es evidente a mí me parece evidente Que no lo quita. O sea, yo me, puedo, yo me puedo preguntar un montón de cosas sin que exista una causa final que esté determinando mi existencia. Bueno, pues eh, ahí es donde yo diría que esa es una cuestión de libertad. En, es que creo que en ese punto es en el que tú dices, yo me lo puedo preguntar, aunque, aunque eso no por eso, eso vaya a existir. O también puedes plantearte la posibilidad, tú como yo, como todos, plantear la posibilidad de que ya, que, ¿por qué me lo pregunto? ¿En ¿Qué hay en mí que hace que me lo pregunte? que puede estar señalándome de un, otra cosa que no es que No hay que nada no es que mi me materia. señale. Un sistema tremendamente complejo de conexiones neuronales. Eso es lo que me otorga la capacidad de trascender. Pero esa es una opción, me refiero, y es esa, la que, ver, es la que, es que quieres es, escoger. Absoluta, Entonces, pero eso quiere decir que existen otras opciones claro, y luego claro, uno claro, podría sí, plantearse ¿y cuál es la opción más adaptativa? Perfecto, Incluso, perfecto, aunque fuera perfecto, perfecto, sí, término sí, sí. Bueno, lógico. Final... Y luego ya, solo por decir lo último, pienso que si lo que nos estamos preguntando es eh, esta, esta realidad espiritual o esta meta más allá, al final eh, es que es cuestión de experiencia. Cuando se dice que es cuestión de experiencia... Yo creo la, que es cuestión la, de la pero la fe... No de experiencia. La fe, que se supone que es... Eh, o sea, la, la fe no la, tú la puedes buscar y no la vas a encontrar. La fe es una, cosa, un, es, es una opción, no sé, es una... Es bueno, los católicos dicen que es Por un eso don. Por eso la experiencia no se, no se la pueden refutar a uno. Perdón, bueno, perdón. Yo, yo no sé en qué, en qué nivel estoy ya, esto no es psicología ni... Es, no esto ya es. No sé esto es, es ser es, del Madrid o ser del Atleti, macho? Pero al final, cuando uno en la ciencia... Perdón, uno, una, matiza, buscar, una con matización. La, ...con la ciencia intenta buscar respuestas. Es, si es que En el fondo, aquí lo que se ha planteado es el, el, el, la cuestión ontológica, es decir, ¿el ser qué es? es. Y efectivamente, entonces, Javier responde. La causa última que explica el universo, todo cuanto existe, es la materia. Y yo respondo, ¿y si es posible que la causa última que explica el universo no sea la materia, sino que sea una mente? Por ejemplo. Desde luego, y entonces, ante eso, ¿cómo respondo? Yo con mi ciencia... Me tiendo a pensar que es una materia porque en mi ciencia solo cabe la materia, pero con la evidencia de mi razón veo que el cosmos está ordenado y yo entro a una clase y veo una pizarra después de clase de genética y lo que no pienso es que el viento ha entrado por la ventana, ha movido el polvo del cajetín de la tiza y lo ha pegado allí… Con una, ...escribiendo un problema que tiene sentido. Y el origen, el origen de esa... De Entonces esa, yo digo, esto lo ordenada. ha hecho un ser inteligente. ¿Por qué Bien. los seres de la naturaleza son inteligibles? ¿Cuál es el principio de inteligibilidad de un, ser, de un ser natural? Porque de un ser artificial es evidente que el principio de inteligibilidad de este teléfono... ...es la mente humana. Pero ¿cuál es la, el principio de inteligibilidad de un pajarillo? ¿Qué es inteligible? Y ahí la respuesta es o el azar o una mente. No pues hay está, más respuesta. Pues ya está. Y, no la y la respuesta no es científica, insisto. Es filosófica. No estoy de acuerdo. En cualquier caso, pertenece al ámbito epistémico de la filosofía. Bueno, creo que no. El... O sea, creo. Creo, ¿claro? creo no. No. Sí. Esto no es cuestión de no, creencia. Sí. No es cuestión Esto es de creencia. Es cuestión de, de la humildad de la ciencia frente a veces la prepotencia de las, de las, de las otras ciencias. No, y nos no, no. estamos calentando. <risas> Venga. Bueno, bueno, una, una cosa, antes de nada, que dicho lo cual yo creo que tanto ángel como como javier sí que valéis así que adelante ¿eh? seguir adelante que <ríe>